Buenas, iniciamos la campaña La biblioteca es la caña, con una caña para daros la idea de que la biblioteca no es un espacio aburrido, sino muy desenfadado y muy punto de encuentro. No os la perdáis. Para nosotras la biblioteca es la caña. El entre todos, estudiar juntos, desde luego es muy productivo y yo recomiendo usar la biblioteca. La biblioteca es la caña. No es un sitio aburrido, sino que es un sitio donde puedes tomar una caña aparte de formarte culturalmente. <risa> la caña fuera de la biblioteca. <risa> la verdad es que es un elemento imprescindible en el campus. La biblioteca es la caña. Durante todo el año vamos a estar dando caña en las redes sociales y esperamos que nos sigáis. La biblioteca es la caña. Y gran parte yo creo que de, de que aprobara fue el poder tener acceso a esos, a esos medios. Me parece genial porque hay gente pobre como yo que no tenemos accesibilidad a tener libros y me parece genial. La biblioteca en la caña. Solo deciros que la biblioteca es el mejor sitio para escaparse de las clases. Y para ligar. Pa ligar. La biblioteca de la, la, la caña. caña. La La gente está muy especializada y son muy buenos en su trabajo. La biblioteca es la caña. El personal, el mejor. Disponemos de las últimas tecnologías y todos los servicios que puedas necesitar. La biblioteca es la caña. Son lo mejor de lo mejor. Por supuesto, todos los fondos bibliográficos, pero ellos lo mejor. Lo que buscábamos siempre lo podíamos encontrar en la biblioteca. Por eso la biblioteca es la caña. Que puedes encontrar personas, que también es importante... Y, y pues nada, que la biblioteca no es nada, la nada. caña. Nos prestan libros muy interesantes, hay películas chulísimas, siempre la última novedad la tenemos ahí. La biblioteca es la caña. La biblioteca es la caña. Pues bueno, Como me gusta la biblioteca, la gente trabaja allí, que es súper buena. Brindis, porque la biblioteca es, es la caña. La caña. Como alumno de la Saramago de los cursos de mayores puedo decir que la biblioteca es la caña. La biblioteca, la biblioteca es, es la caña. Tiene mucho espacio para estudiar. La biblioteca es la caña. La biblioteca es la caña. caña. Me encanta la biblioteca de la universidad porque siempre tengo libros para leer estupendos. <risa> <risa> <risa> ah, Pero, venga, es la caña. La biblioteca es, es la, la caña. caña. <risa> Acercaos a la biblioteca porque la biblioteca es la caña. La biblioteca, la biblioteca es la, la caña. caña. Se acaba. <risa> no. Se acaba el barril. Espera.